Voy a relatar a continuación un hecho trágico extraído de uno de mis libros. En plena juventud. A los 28 años de edad, me sorprendió la más grave de las enfermedades que yo he sufrido, la depresión. La misma fue tan profunda y el golpe recibido tan bajo, que debía a partir de entonces abandonar todo tipo de actividad social que desarrollaba en aquel momento. Alimentarme, asearme solo de vez en cuando, Bajar las persianas de, de mi habitación, donde pudiera refugiarme cuando lo necesitara y dedicarme a vegetar mientras mis familiares se preocupaban por ayudarme. Yo comencé en esa época a deambular todo el día por la casa sin hacer otra cosa que sufrir en forma alternativa angustia, depresión y ansiedad. Sentimientos que no conocía, no sabía lo que eran o significaban y por ende me sentía muy amenazado y con la triste sensación de que así sería hasta el resto de mis días. En una situación anímica y mental como la anteriormente de Monvíctor, ¿cómo podía yo tener la lucidez suficiente como para aplicar tal o cual método de autoayuda? No podía. Empezó un tratamiento con un psicólogo. En un principio me sumergió en un pozo más profundo. Si es que existía la posibilidad de que me sintiera aún peor. Con tristeza pude descubrir que sí la había. Pero cuando uno llega al fondo, lo bueno que esta situación le ofrece es que lo único que a uno le queda por hacer es subir. Y poco a poco, muy lentamente, demasiado, fui mejorando. Por aquella larga y triste época, en forma conjunta con la terapia, se me recetaron dos medicamentos. Uno era Akinetón, un conocido fármaco relajante muscular, especialmente recetado para los enfermos de Parkinson, pero por lo visto no en forma exclusiva, ya que yo esa enfermedad no la padecía. El otro medicamento prescrito consistía en una misteriosa cápsula conteniendo un polvito dentro, que yo nunca supe que era, pues la preparaban especialmente para mí en una farmacia. Luego de la primera etapa de leve mejoramiento, me estancé. Por obvias razones existen largos periodos en esta época en que lo único que me queda son baches en la memoria. Pero si mal no recuerdo, la pequeña mejora consistió en la posibilidad de volver a tomar un mayor contacto con la realidad, lo cual lamentablemente para mí no incluía el dejar de sufrir las largas horas diarias de alternancia entre la sensación de depresión y la de angustia. Así transcurrieron casi dos años. Me di de alta en la terapia, lo cual significaba un valiente acto de autodeterminación, actos estos que habían desaparecido de mi vida desde que había enfermado. Empecé, en aquella época, una larga terapia con un médico psiquiatra. En rigor de verdad, no registro bien si la comencé en forma inmediata luego del alta de la primera o hubo algún compás de espera entre ambas, pero lo que sí se prolongó en forma interrumpida fue el suministro de aquellos dos fármacos que ingería diariamente la mejora que experimenté en épocas de mi tratamiento terapéutico con el médico psiquiatra, psiquiatra perdón, fue realmente pronunciada yo ya casi volvía a parecer un ser humano normal y a recuperar muy de a poco parte de las funciones que había debido a doctorar. De todas maneras, las angustias y depresiones no querían abandonadas, Pero mi estado mental y de conciencia en aquel momento Me permitiría la utilización de mi antigua técnica de autoayuda Que durante tanto tiempo me había acompañado Y que hacía tanto que había debido dejar de lado Aunque yo todo esto no lo asumía conscientemente no sé exactamente cómo sucedió, pero sé que yo estaba en aquel momento en el salón de la casa, frente a un aparador, sobre el cual colgaba de la pared un enorme espejo rectangular. Me disponía a tomar mi dosis de de aquiletón y la misteriosa cápsula. No sé por qué, pero lo hacía mirándome al espejo, observando mi imagen. En ese momento recuerdo que hablé con mi mente. Yo debía hacer pruebas para lograr cambiar ese espantoso estado de ansiedad, el que alternaba con temores pánicos y caídas en depresión, aunque no tan profunda como tiempo atrás. Y lo único con lo que contaba para ofrecerme a mi mente y mi cuerpo eran esos dos fármacos. Jugar con aquellos fármacos. Por consejo de mi propia mente decidí que empezaría a jugar con la dosis de los mismos, variando la cantidad de uno, luego la del otro, y si fuese necesario eliminaría por completo uno, el otro o ambos. Pero esperaría luego de cada prueba, es decir, de cada cambio en la medicación, la respuesta de mi cuerpo y de mi mente. En definitiva, de eso se trataba. Pero tuve suerte porque no debí realizar tantas pruebas como imaginaba. En ese momento, frente a aquel espejo, abrí la cápsula del misterioso polvito, me fui al baño y arrojé la mitad del contenido en el retrete. Acto seguido, tomé mis medicamentos. Después de transcurrida una media hora, no solo me empecé a sentir mejor, sino que una leve sensación de euforia, acompañada de un agradable relajamiento muscular, inundaba mi cuerpo como si alguna sustancia recorriera mi interior. Algo artificial, estaba provocando esa agradable sensación de bienestar, diluyendo la angustia, la depresión y la ansiedad, como si de tumores y no de sensaciones se tratara. Sé que es difícil explicar este fenómeno, pero no encuentro mejor forma de hacerlo que esta. Con el tiempo pude saber que lo que había hecho sin saber en aquel momento era dar participación al relajante muscular, que era el aquinetón, habiendo disminuido eh, sustancialmente la dosis de aquel polvo, aquella cápsula conteniendo... El polvo ese extraño. Evidentemente, ese polvo, eh, ese polvito me estaba eh, perjudicando eh, en, en vez de eh, hacerme un bien. A partir del día siguiente comencé con la toma de Aquinetón solamente. Y a la semana, cuando ya estuve seguro, arrojé la cápsula conteniendo el polvito, a la basura. Mi vida había cambiado para siempre. Cuando enfermé de depresión, pensé que me había convertido en la persona más desgraciada de la vida. Pero más tarde, al curarme, pude darme cuenta que el dicho que dice lo que no te mata te fortalece, por lo menos en mi caso, había dado resultado. Con los años fui descubriendo que mi personalidad había cambiado. Me había convertido en un ser distinto, mejor, más parecido a como yo quería ser. A partir de entonces pude emprender cosas que sé que jamás hubiese emprendido el que yo era anterior a la enfermedad como la inmigración a Israel desde la Argentina en el año 1989 con toda mi familia, donde debí afrontar serios obstáculos en la adaptación social, laboral, de estudios, de idioma, cultura y costumbres, y poder concluir todo aquello con éxito. No me queda la menor duda que el que yo era antes de la enfermedad ni siquiera se hubiese planteado la posibilidad de semejante idea. Esta enfermedad tan grave que yo he vivido hace tantos años ha sido en mi vida uno de los paraísos más hermosos que he podido descubrir, escondido detrás de la que quizás haya sido la más grande de mis desgracias.